Hola a todos, vamos a ver los puntos positivos y negativos de estar en Japón Bueno, sobre todo en Tokio eh, Vamos a empezar por los positivos que dan ganas de estar aquí Entonces lo primero que vamos a decir son la comida Que es súper típica en el país Aquí en general, bueno hay McDonald's, hay de todo lo que es muy gringo de muchos países Hay mucha pastelería francesa pero la comida típica japonesa se encuentra mucho aquí. Se, gusta, se nota que ellos solo les gusta comer de su propia comida. No mucho la comida extranjera. Aunque claro, se encuentra. Pero la mayoría de los restaurantes son bien japoneses. Entonces eso es bueno para tener comida un poco diferente a la de siempre. Eh, los otros... Bueno, lo que también es bueno es que comen también mucho con sus propios, propias herramientas. con No con... Uh, tenedores, etcétera, pero con los palitos no sé cómo se dice en español, creo que palitos bueno, ustedes saben las dos cosas para agarrar el arroz y no un tenedor eh, Otro punto uh, positivo, la gente que es muy agradable en general los japoneses son súper amables, siempre te dicen qué pena que um, sumimasen, como, excuse me". o sea son muy muy muy uh, educados el el um, se dice siempre el gracias etcétera son muy muy educadas y por ejemplo experiencia propia eh, cuando uh, yo pregunto en la calle dónde es un cierto lugar cuando les da pena de una vez ahí se me va a o etcétera disculpe disculpe cómo hay bueno son expresiones para decir disculpa y a veces está acompañado hasta el lugar dedicado entonces me parece muy bueno esto entonces si sí, la gente es súper agradable nadie grita que son muy calmados muy muy amables. Entonces, podemos decir que es el punto número dos. El punto número 3 sería los paisajes. Bueno, si estamos si hay muchos turistas en Japón es por sus paisajes, que son muy hermosos. Es una ciudad muy linda. Entonces, eso lo podríamos decir como punto número 3 que la ciudad es muy... Por ejemplo, Tokio es muy tecnológica, aunque también hay muchas partes muy tradicionalistas eh, de, de, del antiguo tiempo. Entonces hay muchas cosas para visitar, muchos templos, mucha la mon la, el monte Fuji, o sea, hay muchísimas cosas bonitas, los paisajes, cuando es primavera es más bonito, lástima no estuve en primavera, pero podemos decir que sí, los paisajes son muy, muy agradables. Eh, bueno, punto número 4 de puntos eh, positivos es el transporte, que en general el transporte en Tokio es súper, súper veloz. Entonces, la ciudad es muy grande, entonces hay puntos que están a 20 kilómetros pero generalmente el metro va a ser súper rápido nunca se espera más de 5 minutos esperando el metro es de verdad, o sea, nunca se espera el metro está siempre ahí el vagón está, y no está tan lleno, está muy amplio, muy veloz y no tan lleno no está tan lleno no sé por qué, porque de pronto está muy desarrollado pero yo pensaba que iba a estar muy lleno bueno, no fui tanto a ahora a pico solo una vez y no está tan lleno como uno creería entonces sí me parece que está muy vacío al lado de otras ciudades donde está siempre lleno pero aquí en Tokio no uh, qué más podemos decir de puntos positivos el último los mangas si uno está enamorado de superfutbolista o cualquier manga Naruto Uh, bueno, Pokémon podemos decir entre comillas manga uh, Cualquier manga aquí se encuentra fácilmente Y hay muchas tiendas dedicadas solo a esto Entonces podemos decir que es el otro punto positivo Son estas cosas que no es solo para niños Hay adultos que se la pasan en esto Y a mí me gustan algunos mangas que no son tan famosos Como City Hunter pero entonces en general si sí, a mí me encantan me encanta eso, ver a la gente disfrazada a veces de manga eh, como se dice, cosplay algo así eh, entonces sí, podemos decir que eso es un punto muy positivo porque obvio Japón es el país de los mangas bueno, ahora los puntos negativos Japón es muy chévere pero como cualquier país hay puntos negativos entonces primer punto negativo es el inglés, aquí pues yo no soy el mejor del mundo en inglés pero me parece que aquí en general hablan bastante mal inglés muy mal inglés, algunos lo hablan bien obvio en los puntos turísticos, pero la gente de la calle te habla en inglés la mayoría no, no van a entender inglés y lo más chistoso es que te contestan en japonés, los que no entienden en vez de, hablar, de hacer señas con las manos te hablan en japonés, y yo digo bueno pues chévere pero no entiendo y, y lo... lo lo tan chistoso es que, cuando uno dice una palabra mal, ellos tienen dificultades. Digamos, si yo digo Chinjuku, ellos, ¿qué? Chinjuku, ¿qué? Chinjuku es un barrio. Y te dicen, ¡ay, ah, Chinjuku! O sea, ¿cuál es el acento de ellos? O sea, eh, se puede entender a veces una palabra cuando uno pronuncia mal, pero ellos sí tienen dificultades. Tienen que, uno tiene que hablar muy bien, pronunciar muy bien esa palabra, si no se pierden. Entonces, sí, ese es el punto negativo número uno. Punto negativo número dos. Eh, los precios, pues la verdad Japón no, no es tan costoso, costosísima, menos que París por ejemplo, menos que Francia en general Pero obvio, o sea, yo digo que, es un, que los precios son excesivos entre comillas Ya que si uno quiere visitar un país, del, pues como decir, un país no tan potencia mundial como por ejemplo Tailandia Que es un bonito país, pues en Tailandia se puede comer muy rico con poca plata, dormir en hoteles muy... Eh, buenos con poca plata mientras que aquí pues no, no es la ciudad más cara del mundo el país más caro del mundo pero siempre hay que tener bastante dinero digamos que el hotel aquí está un poco costoso son muy pocos los hoteles a menos de 70 dólares son muy pocos, los hay pero no muchos y los restaurantes no son tan caros al lado de París pero no se puede comer menos de 4 euros más, más, más o menos vale como 6 euros, 7 euros un plato aquí entonces no es muy caro pero 7 euros tampoco es un gran plato, es un plato normal, un poco pequeño. Entonces, si sí, los precios no, no son de los más baratos del mundo, aunque tampoco es lo más caro del mundo. Y punto negativo número 3 es cuando uno, ahí sí es que sí, cuando uno, um, ¿cómo decir? Es. El, el, el idioma, bueno otra vez es como el punto negativo número uno es cuando por ejemplo eh, tú vas a un restaurante y todo está escrito en japonés y como bueno yo hago el video sobre todo para los que hablan de la lengua latina como el español, bueno yo hablo francés también pero entonces si sí, si uno habla inglés, si uno habla italiano etcétera, pues ustedes saben que aquí no se habla para nada idiomas así entonces si sí, en general cuando vas a un restaurante que no tiene nada en inglés entonces, pues paila uno está en la mierdiiip o sea que sí hay que, pues no hay que saber japonés tampoco hay muchos lugares en inglés pero sería como el punto número ne negativo número tres que, que a veces si sí hay lugares que cuando no hay japonés cuando, cuando no hablan inglés o cualquier cosa perdido, perdido y el último punto negativo número 4, la gente demasiado amable que, que a veces la gente por ser demasiado amable te, te dicen una dirección equivocada, entonces les da pena, dicen no sé, te dicen ve, no sé, al final de la calle, a la izquierda, vas allá y te dicen no, para nada, es el otro lado, entonces, por ser demasiado amable, la gente a veces te dice bobadas, o sea, no lo hacen de grosero, yo como, ay qué pena, yo creo que es ahí, pero no voy a decir que creo, voy a decir que es ahí, porque me da pena decir que nada, algo así. Entonces sí, esos eran los puntos positivos y los puntos negativos de Japón. Pero obvio, la verdad, más puntos positivos que negativos. Y recomiendo a todos visitar esa hermosa isla. Bueno, los dejo. Entonces si te ha gustado el video no olvides poner tu like, suscríbete al canal. Y bueno, te digo Sayonara, que es adiós en japonés, aunque aquí casi no lo usan. Bueno, hasta luego.